En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, quinto día seguido de protestas debido al muro que está partiendo la ciudad en dos para, la, para el paso del de tren de alta velocidad en superficie. En superficie ...y el paso sobre todo del corredor del Mediterráneo... ...un tren de mercancías, que entre otras cosas... ...transporta mercancías peligrosas... ...y la gente se niega a que su vida, su barrio, su familia... ...se vea partida en dos... ...porque no es lo mismo vivir al otro lado de la vía... ...que vivir al otro lado del muro... ...no es lo mismo, no es lo mismo". ...no es lo mismo vivir al otro lado de la vía... ...que vivir al otro lado del muro... ...la gente en Murcia... ...195 noches seguidas... ...llueve, truene, haga lo que haga... ...pase lo que pase... ...aquí lo vemos, la gente, todos los días... ...todos y cada uno de los días... ...a este lado de la vía, la gente... ...al otro lado, las agentes... ...los agentes... Hoy dentro de los furgones, algunos fuera y como siempre sin chubasqueros ni, ni paraguas. ¿eh? Una cosa también que nos parece indignante, que ni siquiera la policía esté ataviada con un chubasquero. En, en un, un día me comunicaron que no hay dotación de paraguas ni de, ni de chubasqueros para ellos. ¿eh? Así que aquí está y la gente les da absolutamente igual hey. si llueve o si truena están haciendo un comunicado un vecino vamos a ver lo que dice el vecino la denuncia está formalmente puesta o más de una y siguen para adelante simplemente estar allí para recordarle eso ...llevaremos una pancarta y se cantará alguna canción propia de la Tierra... ...la hora a las 11 de la mañana... ...el que pueda, la que pueda... ...pues que estamos allí delante del bar... Eh, ...no vamos a, a, a cortar ninguna calle... ...por tanto no tenemos que tener permiso... ...vale... ...y si la cosa continúa... ...pues continuaremos también la semana siguiente... ...pero el martes de la semana siguiente... ...el mando a la vuelta... Por tanto, ya diremos si se hace el, el lunes o el miércoles u otro día. Si puede ser, mientras no se vea que esto tiene una salida, pues un día a la semana por lo menos. Vale, gracias. Pues aquí el vecino Antonio ha dicho que el próximo martes a las 11 de la mañana en la Puerta de los juzgados con pancartas y canciones... ...para recordar que esta obra es ilegal... ...que la obra... ...de este... ...que están llevando aquí a cabo... ...es ilegal... ...saludos Leo... ...saludos a toda la gente de... ...Cataluña, de Barcelona... ...ayer tuvimos aquí la visita... ...de gente del Neo barrio, de San Andreu... ...Noelia, Jauma y su hija... ...su hija, Yusia... Saludos, saludos. Para ellas también, para él. Ni escaleras, ni pasarelas, gritan los vecinos en esta, ya es 195 noches seguidas. Y ya veis que la, murcia, que la lluvia no impide a los vecinos estar en la calle protestando. ¿eh? No hay excusas, no hay excusas. Me tendríais que ver a mí, yo parezco Mary Poppins aquí. En este aparataje para retransmitir en directo. Dani nos ha colocado aquí el paraguas de un vecino junto a la carcasa de la tableta. Lo hacemos Mary Poppins. Lo que sea, lo que sea. Con tal de mostrar esta realidad que Murcia no quiere muro, Murcia no quiere pasarelas peligrosas construidas encima de una acequia y de forma muy chapucera. Y la gente lo que quiere es soterramiento. La gente lo que quiere es soterramiento. Y aquí seguimos, 195 noches seguidas, 195 noches seguidas, y lo que haga falta, y lo que haga falta. Esto no lo va a parar absolutamente nadie. Hoy también, aquí con compañeros de prensa de, otros, de otras zonas, cubriendo este hecho histórico como es el de... ...la revuelta de la huerta... ...este hecho que Murcia... ...se ha rebelado ...contra la corrupción... ...y se ha unido... ...para que se cumpla... ...para que se cumpla... ...lo que está publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia... ...en el 2006... ...la gente aquí no quiere mentiras políticas... ...sobre todo, porque esa mentiras mentira... ...les parte la vida... ...les parte la familia...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 Ahora mandándole algún mensajito, algún mensajito al alcalde, hay que recordar que el alcalde de Murcia, en el año 2015, estaba en las manifestaciones, en primera, fila, en primera línea de manifestación, sujetando la pancarta a favor del soterramiento. Incluso él comentó un vecino que sería la primera persona... ...sería la primera persona en dimitir... ...en dimitir si no... ...se soterraba... ...pues ahí lo tenemos... ...sigue de alcalde... ...no... ...no tiene pinta de que dimita... ...ni se le espera su dimisión... ...el otro día también hay que recordar... ...que se pidió... ...la dimisión en una moción... ...la dimisión del delegado del gobierno... ...este delegado del gobierno... ...que desde su llegada... ...la represión ha aumentado... ...muchísimo en Murcia... ...que Ciudadanos... ...CS, partido... ...dijo en numerosas ocasiones... ...que apoyaba... ...apoyaba a los vecinos... ...debido a las multas que están teniendo... ...que están sufriendo... ...más de 40.000 euros en multas... ...podéis buscarlo en internet la campaña... Gel multas... ...en goteo.org... podéis buscar goteo.org, soterramiento ya... ...y ahí veréis la campaña de financiamiento colectivo para las multas, pues CS al final votó junto con el Partido Popular, de manera que no se pudo aprobar la moción de solicitud de cese del, del delegado del Gobierno. Entonces, que quede claro, ¿eh? que quede claro. Aquí lo que estamos reclamando, llevamos 195 días en Murcia seguidos, 195, estamos reclamando que no partan la ciudad en dos. Aquí fíjate estas, estos armatostes de hierro que están construyendo estos días, es una pasarela para poder cruzar el muro, para traer un tren de alta velocidad y sobre todo un tren de mercancías, lo que están haciendo es construir un muro de varios kilómetros de longitud, cortando el paso a nivel que en este momento no vemos porque están los furgones de la policía, cortan también, quitan otros pasos a nivel de tal manera que la gente para poder cruzar tiene que dar, pues en lugar de cruzar dando 12 pasos, cruzando la vía del tren y en el peor de los casos esperando a que suba la barrera, pues tendrán que dar una vuelta de unos dos kilómetros y en el mejor de los casos, pues subir por una pasarela que está construida encima de una acequia, una pasarela que es insegura, está construida de manera muy chapucera y que los vecinos temen, ...que antes o después... ...ahí haya daños físicos... ...bastante graves... ...bastante graves... ...ánimos muy grandes los murcianos... ...persevera, un arzo de Cataluña... ...desde Cataluña, ¿desde qué lugar? ...a ver, decidme, ¿desde qué lugar? ...cuando decís Cataluña es... ...es Gran. ...desde qué lugar... ...y aquí seguimos, ¿eh? ...195 días... ...195, más de seis meses seguidos, ¿eh? ...de remiento, muros no... ...el tren traerá beneficios a la ciudad... ...el tren, pues mira... ...aquí tenemos ya... ...aquí tenemos un aeropuerto... ...que no tiene aviones... ...tenemos una autovía... ...que acaba en un bancal de limoneros... ...y siempre lo han vendido de la, de la misma forma... ...que iba a ser progreso... ...iba a ser turismo... Iba a ser mejores comunicaciones el, el ave. La realidad es que el ave al final lo podrán utilizar muy pocas personas. Murcia es una comunidad que está muy muy empobrecida y el ave al final utilizaría muy pocas personas. Lo que realmente interesa es el paso del corredor del Mediterráneo, que es un transporte de mercancías. Y ahí, pues hay numerosas e importantes empresas que les sería, les sería muy rentable poder transportar utilizando el corredor del Mediterráneo. Aquí el AVE, si viene, oye, pues que la gente lo que dice, que venga, pero como estaba ya publicado en su momento, que venga soterrado, que venga soterrado, que mientras tanto se quede en una estación. Un, pues, en una población cercana a Murcia y mientras estén soterrando la gente de Murcia va hacia esa estación pues como sucede en tantísimos lugares que no están las estaciones de tren en el, en, en, en el centro de la, de la ciudad ¿no? así como tampoco están eh, los aeropuertos en el centro de la ciudad es decir, hay muchísimas, muchísimas eh, opciones, pero no quiere, no quiere. Ahora han entrado las prisas, después de muchísimos años, ahora entran las prisas, hay elecciones el próximo año y eso pues seguramente está influyendo muchísimo. Aquí la gente lo que se pregunta es que qué es lo que estarán ocultando. ¿Qué es lo que estarán ocultando para que para que esto siga adelante con tanta prisa? Y sí. ...y sin respetar la voluntad de los vecinos, ¿no?... ...es decir, esto afecta... ...afecta a cientos de miles de personas... ...directamente... ...además aquí se va a crear un gueto... ...un gueto en la, en la propia ciudad... ...en la propia estación... ...es decir, tú imagínate que te vienes aquí de turista, ¿no?... ...y trabajas en la estación de ferrocarril... ...que ahora mismo parece un, un aviadero, ¿no?... ...una estación en condiciones... ...y te vas a bajar... ...en el barrio de donde más delincuencia hay de Murcia... ...eso es atraer al turismo... ¿Tú te crees que eso es eso, eso es un reclamo turístico? Un lugar donde además hay un muro. Es decir, que, que todo lo que suceda ahí pues es difícilmente perseguible. Entonces, pues no. Murcia Murcia eh, debe tener 400.000, 500.000 habitantes. Ahora mismo no te lo puedo decir con precisión, ¿eh? pero aquí seguro que hay personas que le preguntamos y nos lo dicen con precisión. En España, creo recordar que es la séptima ciudad en lo que habitantes se refiere, 400.000, dice Loli. Lo que sucede es que Murcia la población está distribuida no tanto en el casco urbano, en el centro urbano, sino que hay muchas pedanías, Murcia tiene 46 pedanías, entonces son como pueblos que no tienen ayuntamiento y que pertenecen a la, a la ciudad, ¿no? que dependen de la ciudad. Entonces, gran parte de esas pedanías o una parte, una parte de esas pedanías quedará detrás del muro, así como como numerosos barrios. Esto a tener en cuenta eh, si, no, si miramos datos reales, ¿no? Más que números. Pues aquí nos dicen personas mayores, nos dice yo de vez en cuando tengo que ir al hospital y pido un taxi. El taxi me cobra 5 o 6 euros. Si ponen un muro, si ponen un muro, el taxi tendrá que dar un gran rodeo. Lo más fácil es que le cobre pues, unos 20 25 euros. Por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo es personas que van a, al otro lado de la, de la vía pues, a comprar... ...no es lo mismo ir al otro lado de la vía... ...esperando que se abra la barrera o si está abierta... ...cruzar 12 pasos... ...caminar 12 pasos para cruzar la vía... ...que subir a esta pasarela con tantísimos escalones... ...o la gente también tiene cierto temor... ...a utilizar los ascensores... ...en el momento que los pongan ¿no?... ...es decir, esto va a dificultar de sobremanera... ...la vida cotidiana de cientos de miles de personas aquí en Murcia Pero, luego en el otro lado del instituto, saludos Josefina de nuevo por aquí por Pelisco Molve. al otro lado de la, del instituto justamente la pasarela acaba en el instituto ¿Eh? cientos de, de, de zagales de zagalas cruzan cada mañana para ir ...asistir a, a las clases y luego regresar a sus casas... ...entonces, eh, esta pasarela chapucera... ...construida sobre una acequia... ...es decir, abajo es hueco... ...aquí donde están los furgones de policía... Eh, ...abajo, ahí hay una acequia... Eh, ...eso está hueco... ...eso abajo está hueco... ...y han construido encima... ...entonces la probabilidad de que... ...esta pasarela cause algún daño... ...luego lo, lo llamarán accidente... ...no, es un accidente... Ya, pero tú luego devuélvele... ...el hijo o la hija... ...a sus padres... ¿eh? ...o si se le... ...tiene una lesión crónica... ...devuélvele a esa persona su vida... ...entonces... ...ojo... ...que esto es mucho más que... ...una mera corrupción... ...esto es matar en diferido... ...esto es... ...encerrar a la gente... ...en su propio barrio... ...sin juicio alguno... ...esto es una sentencia... ...que dicen que es provisional... ...se amparan en que el muro es provisional... ...ya claro, el muro es provisional... ...como la estación de ferrocarril que es provisional... ...y lleva más de 150 años ahí puesta... ...igual de provisional ¿no?... ...es provisional como en Valladolid... ...que lleva ya más de una década la ciudad partida... ...es provisional como en Granada... ...que le dijeron que seis meses traerían el AVE... ...y llevan el muro puesto, su pasarela... ...y las vías vacías... ...llevan más de mil días sin trenes... Solamente un tren que va a Almería. Están aislados. El día 8 de abril, 8 de abril, eh... van a haber movilizaciones en Granada. El 8 de abril. Movilizaciones en Granada porque se cumplen los tres años que están sin trenes. Sin trenes. Para el día 200 en Murcia, si vamos a hacer algo especial, ya no nos han ido preguntando, eh, pues seguramente, seguramente. Aquí hay que tener en cuenta que, que todo esto es una organización improvisada. Es decir, aquí prácticamente no se sabe lo que se va a hacer a, a los dos o tres días o si se da una idea, a lo mejor luego se cancela, pues por, por, por los bueno, por la propia situación incierta que es, ¿no? No se sabía en qué momento iban a construir una pasarela, la pasarela y, la, y, bueno, y una noche comenzaron a, a instalarla, ¿no? Entonces aquí hay muchas situaciones que se, que se pueden dar, imprevistas y programar eventos es complicado. Aún así, pues oye, durante muchos jueves ha habido conciertos, a veces no se, ha podido, no se ha podido llevar a cabo. En una ocasión, debido a que detuvieron a un vecino, a Carlos, lo detuvieron 48 horas. Hubo gente que fue a apoyar al vecino a la comisaría, a, a la puerta, en la calle de la comisaría y han recibido multas han recibido multas por, por, por, por estar allí eh, apoyando, simplemente por dar muestras de solidaridad hacia un vecino que había sido retenido ahí 48 horas sin darle explicaciones ni siquiera a su propia familia eh, durante un tiempo, ¿no? Entonces, si el bus es más rápido ahora por la, autopi por la autopista, ahora pues no lo sé, aquí hay una autovía, no sé yo, eh, bueno... Si te refieres para ir a Alicante, por ejemplo, el autobús tarda unos 50 minutos y el tren tarda una hora y media. Alguien me podrá corregir en precisión, eh? me podrá corregir 5 o 6 minutos más arriba o abajo, pero, pero sí, se puede ir, por ejemplo, a Alicante más rápido en, en autobús que en, en tren. Los mercancías desde aquí son, vamos, no sirven ni para películas del oeste por antiguo, ¿sabes? Son trenes... ...además con un pestazo a, a gasoil... ...que eso es de lo peor que hay... ...además están habiendo recortes también en, lo, en los mercancías... ...es decir, se está elitizando el transporte público... ...se está elitizando... ...y haciendo que todos paguemos el, tra el transporte de unos pocos ¿no? ...y oye, si encima que se hace eso... <ríe> ...encima lo haces partiendo la ciudad en dos... ...y condenando a la gente a vivir encerrada en sus propios barrios... ...pues es lógico que la gente se revele. ...es que es lógico ¿no?... ...es muy lógico... ...con la excusa de la modernización... ...siempre lo mismo, siempre cuando te quieren vender algo... ...te dicen... ...esto es prosperidad, es progreso, es modernización... ...es turismo, es empleo directo, es empleo indirecto... ...todo, todo eso te, te lo, te, te lo comenta. ...ya lo que no te dicen es... ...vamos a hacer un aeropuerto... ...que lo vamos a dejar sin aviones eso no lo cuentan ¿eh? eso no lo cuentan hacer un aeropuerto que lo dejen sin, sin aviones eso no lo cuentan bueno, a ver vamos a hablar aquí con la gente que llevamos aquí un montón de, de, de días a ver, ¿qué? Cecilio vamos a ver ...es que esto, ¿ha visto hoy? Mary Poppins... No, ...esto ha sido Dani, Dani que es un scout bueno... ¿eh? ...y entonces ha pedido el, el paraguas aquí a Antonio... ...se lo ha dado y le tenemos enganchado el paraguas... ...estoy para fotos, alguien me lo, me lo habrá echado, no sé, aquí. ...un paraguas que, que es como de leopardo enganchado a este monopié... ...a la, a la carcasa de la tableta, favorece, ¿no? hay que ver qué cosas eh. a ver ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí 195 días? a ver Pepe no, no, no, es Pepe a la gente Pepe estamos, cabreados, estamos hinchados, estamos de todo estamos hasta las mismas pelotas pero estamos porque estas gentuzas no paran de de hacer lo que no deben cerrarnos aquí con el muro ...traer el ave superficie... ...y todo... ...y aquí llueve o truena... ...aquí estamos... ...o nieve, o lo que sea... ...ya, ya, nos da igual... ...estamos aquí ya... Eh, ...definitivamente... No, ...no nos falta más que venir con la casa... ...y, y, y montarnos aquí... ...bueno pues, ...también están ahí en la acampada... cinco meses ¿no?... ...es decir, ya solamente faltaría... ...extender esta acampada... A la, ...hasta la cordillera del sur... ...¿eh?... ...tener todo esto... La, ...los vecinos acampan... ...acampan todos, todos los días... ...pero como estamos viendo que... ...somos poca gente... ...no somos demasiados, ...no podemos hacer mucha fuerza tampoco... ...si de verdad la gente se movilizara... ...y hubiéramos aquí 2000 personas todos los días... ...sería diferente... ...lo que sucede es que esto es muy duro, eh... ...esto es muy duro... ...y tantísimas personas... ...es muy difícil que lo soporte... ...por eso estamos siempre los que podemos aguantarlo... ...si somos 100, somos 200 por pues lo que somos... ...ya está, no podemos pedir más... ...bueno y también hay que decir que... ...hay días que si se juntan aquí... ...bastantes personas... ...cuando se hace un llamamiento masivo... Eh, ...para una manifestación en Murcia... ...también... ...por ejemplo el 30 de septiembre... ...más de 50.000 personas en la calle... ...pero eso no lo ven los políticos... Eso ya se ha pasado, eso ya no lo ven. Aquí hay que estar masticando todos los días, masticándole, para que lo vean. Si no, no lo ven nada. Ni lo hacen ni puto caso. Pues, estaremos aquí. Isa, ¿qué? Y José. José también. José estará aquí todas las noches. Todas las noches. Y mañana jamón, mañana jamón. A ver, juntado, juntado. Mañana el jamón. Es que no, el jamón. Es que se mueve, no sale en la foto. Mañana jamón. De la carrera. El jamón. ¿De la contarlo, contarlo. Pues mañana jamón con vinico que vamos a traer y el pan y vamos a cenar aquí vamos con todos los, hasta, los compañeros. Nos vamos a tomar el jamón hasta, hasta la pata. <risa> <risa> <risa> eso, eso fue porque eh, ganaron un premio ayer numerosos de las vías que corren toda la, la pedanía, en todas las pedanías, en todas las carreras que hay, corren con la barcarta del muro. Para que se nos conozca más. Para que se nos vea por todos lados, por todos ricos Aparte de las redes sociales. Sí, sobre todo por Murcia, que en Murcia no somos muy conocidos, ¿no? Ahora, salimos de Murcia y todo el mundo nos conoce y nos dan la enhorabuena y todo, pero aquí, aquí la gente nos huye, es que ni nos escuchan no, no, es, no se es profeta en su tierra es, es verdad, pero yo que sé No, pero se nota, se nota que aquí no hay No hay unión Simplemente los que somos Los que estamos ya en esto, en las vías No sé, lo llevamos Lo llevamos aquí dentro O lo, lo mamamos, no lo sé El por qué no lo sé pero en, Murcia, en el otro lado de Murcia hay mucha gente que está confiada En que ya como ya hay gente Que lucha Pues para qué se van a poner a luchar Claro, eso es la comodidad la comodidad Pero si lo hacen la, la, la gente hubiéramos mil o más gente más fuerza diríamos. además es que se lo están perdiendo porque esto ya no es que sea venir aquí a decir dos gritos esto aquí la gente se está perdiendo eh, vivir la solidaridad el compañerismo la magia eh es magia es magia pero lo es que hay aquí es magia ya, sí. en tu casa, sí, ya, pero... ya tienes que venir porque el Buscando por dentro te dice no no tienes que estar aquí ¿verdad? tienes que ir a las vías sí. y tenemos que venir es un, una obsesión ya por dentro que nos, que nos mueve todo y, y ya no solo es la, tú mismo o yo vienes aquí y te y te da energía te damos no sé te da una alegría yo estoy todo el día pensativa estoy en el trabajo y vengo aquí y me cambia, me cambia la cara, el optimismo. Digo, es que vengo por, por la gente esta tan maravillosa que tenemos aquí, que, que estamos aquí, que llueve, truene, lo que haga frío, qué más da. Somos pocos, pero su, bastante para ahora, pero teníamos que ser más. Y Murcia pues no está concienciada. Aquí también... La, Dice de dejar pasar a una persona que viene con un carro de venta ambulante que viene de las procesiones, no y los vecinos pues están diciendo que es vecino de, de barrio, y entonces, pues le está diciendo la gente que dejen pasar. ...y la policía comenta de que si los vecinos no, dejan, no abren paso... ...ellos tampoco, y los vecinos están abriendo paso perfectamente... ...perfectamente, es decir que ya depende de, depende de ellos si... ...aquí se está dejando paso, vamos a ver si finalmente... ...la policía permite el paso ahí, ahí en el fondo entre los furgones... Podéis ver, podéis apreciar. Ahí lo tenemos. Es un carro de chuche. pipa que viene de pipa pipa. Bien, finalmente... ...la policía le deja pasar... ...para que veáis cómo es la gente Murcia. Para que veáis cómo la gente de Murcia aquí lo están calificando de terrorista, de vándala, de salvaje, de, de, de, bueno, de, de, de, de lo peor de lo peor. Y en cambio siempre la gente aquí es solidaria, absolutamente solidaria. El día de Nochevieja no hubo presencia policial y no hubo problema alguno. ¿Eh? Y aquí vemos. Ahora, si estuviera. Si estuviera la pasarela. Y el muro puesto. Venga. Si estuviera puesto el muro, veremos a ver cómo cruza, ¿eh? Veremos a ver cómo cruza. <risa> pues la policía ya de nuevo se dispone a cerrar las vías. ¿Eh? 195 días seguidos de protestas en Murcia. 100. Ciento... ¿Eh? ¿Eh? Es 195, 195, no ha fallado. No? Sí, sí, sí, no, pero a veces te pasa que te lias con los números. O sea, es que, a ver, Daniel, a veces muchas, no nos eh, salen las cuentas, ¿eh? No, digo, a si Esto es demasiado. No sale el número redondo y. Oye, este. nos están pidiendo. Sí. Nos están pidiendo que hagamos algo especial Ahora para el 200. Es, ¿eh? es viernes, la gente no viene a salir para el centro. Sí, pero hasta, pero como es viernes santo. Claro, ese es el tema, es tanto la procesión y. No y tanto, va a haber marcha claro. para, para el centro. Claro, Podemos abre... montar aquí una. Se podría una, hacer, eh, se podría eh? hacer. Esto, una tan una festividad sí. guapa aquí. <ríe> en especial. Aquí en Cataluña nunca se os ha tratado, nunca se os ha tratado grupo descontrolado. Con muro pasarela no hubiera pasado por Onda Sur, que lo piense. Pues eso, Daniel, a no, ver no, si se te ocurre algo. Sí, Ay, ay, dándole la la vuelta, dándole vuelta, hay días, hay días La gente ya está llevando 200 días y no se... Ahí insten, está, ahí está, no, ahí está, ahí está, solo, ahí está, Dani No nos rendimos Ahí está Carmen, ¿qué me contabas, Carmen? ¿Qué me contabas? <risa> <risa> <risa> <¿Qué me> contaba? <risa> Oye, <risa> es pues, un tema, no hijo Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí No tengo pasitos, Carmen Esta noche es que no estoy para la tele Pero si me has llamado tú Pero porque estaba ahí, yo qué sé, te habría llamado No te preocupes, mañana noche salgo <risa> Yo que estoy hoy, Buenas noches, aquí estamos todos juntos y aquí estamos. Jamás nos venceremos hasta que las cosas no sean como Dios manda. A, lo, a, a Cataluña lo están encerrando por pedir la independencia y a nosotros tenemos la, la nos van a dar la independencia a ver quién, quién encierran a qué, a los nuestros. Ellos encierran a los que piden la independencia y los que aquí no nos quieren dar la independencia están sentados en el ayuntamiento. A ver si el gobierno se, se aclara. Es tremendo que la gente. Es tremendo. Eh, Carmen, la gente que, que lucha, la gente que lucha y que dialoga es eh, a la gente a la que encierran. Y a los que roban, por ahí están, ¿eh? Mirá, por ahí mira, mira Urangarín, por Urangarín, pobre tico. Pobre tico, Urangarín, pobre tico. Rodrigo Qué Rato. Pena. Rato, Bárcena, Granado. El, el Bárcena todos, todos. Por cierto, el, el expresidente ex de Murcia ¿eh? Pedro Antonio, bueno, ah, ese también está, porque está me hace una imputado. Foto. Ah, ¿eh? No me echen fotos que yo no quiero salir ninguna foto. Sí, es, es gente maja, gente ah, maja, bueno. gente maja del diario Ara. Del diario de, de Ara, Lucía, de, ¿eh? de Cataluña. Ah, bueno, entonces sí, los catalanes sí echan. ¿Eh? Ahora, que soy ¿sí catalana. Eh, aquí... No es que sea catalana, que me gusta nada de la independencia, pico. Me la das, si me, me la, la van siente, a ver. No. Pero la siete te vas. Vale. Luego dirá que está aleccionada, para Además, nada. ¿Ha visto a la gente de Murcia? ¿Qué te parece? ¿Eh? Dice, si es catalán, sí, que me haga la foto, dice Carmen. Es que hoy tenemos aquí gente del, del, del diario ARA de, de Cataluña, Somos ¿eh? músicos. Eh, no viene, no vienen los diarios locales y vienen gente del diario ARA. Para que veáis cómo son las cosas, ¿eh? Y aquí la vecina, Carmen, dice, a mí no me eches fotos, no me eches fotos. Y le digo yo, que son gente maja De... de del diario Ara, y decía: ah, bueno, si son catalanes que sí, que me hagan la foto. Aquí podéis comprobar que en Murcia, pues evidentemente hay gente para todo: hay gente que tiene catalanofobia, pero también hay gente muy, muy maja, gente muy, muy maja. Aquí. A ver, voy a preguntar, Dani y, y José, porque ahora os, os estaba mencionando, Dani y José, que estaba mencionando ¿no? que, que el, el de se está haciendo eco de lo que aquí sucede y en cambio se echa en falta a los medios locales, que es curioso que esto en Murcia no es noticiable. Los medios no suelen venir. ¿o? Los medios no suelen venir. No dedican ni siquiera una mínima crónica diaria de continúan las protestas en los, en los barrios del sur 145 días. Ni siquiera una pequeña mención. Nada. Lo que lo que suelen venir pues cuando hay algún acto, por ejemplo el día de la manifestación de la mujer, de la, de la manifestación Feminista, esto estaba plagado de policías, hubo cargas policiales, hubo un vecino herido, entonces en ese caso sí que vinieron, hicieron la fotografía, etcétera. Pero diariamente, cotidianamente, aquí no viene medio alguno, para nada. Quizá tampoco tienen medios, ¿no? Para venir todos lo los días. Bueno, eh, puede que no tengan medios, pero esto no deja de ser. ¿De medios, sí, sí, personal. No? Pero esto no deja de ser una ciudad bastante pequeñita. Ah. Bastante pequeñita. Eh, a día de hoy también, cualquier persona de las que está aquí, cualquier persona, podría o sea, tú, tú le dices a una persona, oye, decidme qué es lo que habéis hecho ahí. La hora". Es decir, hay muchas maneras de recoger, la información. de recoger la información sin ni siquiera tener que venir para acá. Mm. Eh, los vecinos emiten en vídeo, mm. está, está el Periscope, eh, mm. hay muchos tweets, hay mucho contenido en Facebook. Mm. Es decir, tú puedes hacer una crónica. Que a veces la hacen, a, a veces agarran fotografías de cualquier vecino que ni, ni, ni mencionan al vecino, pero bueno. Pero que, si, que que si se podía decirle al vecino como tantos medios hacen, oye mira, eh, voy a utilizar tu fotografía para esta crónica. Y aquí la gente estaría encantada sí. de tener cierta presencia, ¿no? Tú lo sabes. Normalmente... Entonces, tú eh, echas en falta voluntad. Claro, claro. Aquí se echa en falta se Estoy haciendo falta. la entrevista yo a ti sí, sí, sí, bueno es lo que es lo que tiene estar aquí con, con alguien que se, que se dedica profesionalmente a ello no Dani del diario Ara Claro aquí los vecinos echamos en falta voluntad también ¿sabes qué pasa Dani? que no deja de haber una amenaza latente una amenaza latente y hay muchas personas tanto profesionales de, de, de, de esos campos como, como, como ciudadanos que temen posicionarse temen ser visibles temen dar voz ...porque luego pueden tener represalias... Sí. Al, el que fuera concejal de fomento... Sí. ...se le filtraron unos audios... A ...alguien de su partido... ...concejal filtró, o, conse o consejero... Eh, concejal, ah, va, ...concejal... ...concejal de fomento en el Ayuntamiento de Murcia... Ah, vale. Roque Ortiz... Sí. ...filtraron unos audios... ...gente de su partido donde él... ...estaba dirigiéndose a personal... ...del partido... Diciendo, recordando la, la red clientelar... ...que tiene creada el Partido Popular en Murcia... Diciendo que había que recordar a las empresas a las empresas concesionarias que si tienen empleo lo tienen gracias al Partido Popular, que eso había que recordárselo, etc. Entonces, aquí hay mucha gente que cuando... Yo que vivo en el otro barrio, yo no soy de este barrio, uh -huh. yo vivo al otro lado del río. Uh -huh. y, y en el otro lado hay gente que dice que vendría, uh -huh. pero no quiere, unos pues, no quieren ciertas represalias uh -huh. eh, familiares, no, discusiones, uh -huh. otras personas simplemente pues no quieren problemas en el trabajo y otras es que... Tiene alguna relación indirecta con el ayuntamiento, porque trabajan para alguna empresa concesionaria o lo que fuese, y entonces teme teme algún tipo de represalia. Entonces, eso hace que no haya tanto apoyo. Y claro, por parte del periodismo, pues la situación del periodismo a día de hoy también es muy complicada. ¿eh? Y entonces, entonces pues, entonces el posicionarse. Tú, tú, pero de todas maneras es complicada, pero digamos tu, tu acto aquí, tu, tu ejercicio digamos de, de transmitir una, una manifestación no siendo el periodismo es cierto que digamos es el periodismo digamos hay algo más también pero sí que demuestra que con voluntad si se desea se pueden hacer muchas cosas exactamente lo que sucede es que yo aquí que yo aquí no me debo a nadie que tiene con la gente. No, no, no, no te estoy grabando. Se está emitiendo en directo. Nah, bueno, esto es directo, esto es transparente. Bueno, aquí los, las vecinas, pues están diciéndole a Dani, le eh, están contando lo que está aconteciendo para que tenga una, un, una visión más precisa, porque viene aquí no, un día. No sé, no sé si lo, la gente ha escuchado lo que nos comentaba la. No lo compañera. sé, pero, pero vamos, nada que no sea.. que no bueno, sea. Sí, no, sí. Si, si, ¿eh? si, si fuera cierto, que no es descartable, porque esas prácticas son conocemos que existen, bueno, eh, tiene su, bueno, su bueno, mica, aquí, ¿no? Aquí, aquí, durante tantísimos días, se han visto y se han padecido y se han vivido situaciones que la gente no, no conocía, no pensaba. Mira, eh, venir a, a, a las vías ha hecho, Dani, que así acabe con muchísima catalanofobia, ¿no? Porque no es lo mismo ver una noticia en la televisión, que además te la ponen junto con otras y entonces... Eh, ...que pasan de hablar del 1 de octubre en Cataluña... ...en Barcelona a, a, a la jornada de liga ¿no? sí. ...entonces llega un momento que hasta es difícil valorarlo... ...en cambio aquí la gente que ha venido... ...y ha visto cómo un día por la mañana... ...había policías con sus fusiles de asalto... Eh, ...que ha visto la cantidad de policías que había... ...y algunas prácticas que han llevado a cabo... ...que ni se lo imaginaba... ...claro, eh, han comprendido de que... ...oye pues igual lo que cuentan por ahí fuera igual tiene sentido igual ¿Qué quiere decir que les ha generado empatía o, o, o digamos que han, han considerado creíble digamos algunas denuncias que se realizan en Cataluña, claro porque hay que tener en cuenta que todavía queda queda mucha ingenuidad, cosa que, que también es positiva, ¿no? es que los ciudadanos no seamos todos mal pensados, ¿no? Entonces, eh, todavía quedaba mucha sensación de bueno, si si la policía actúa es porque estarán haciendo algo malo, ¿no? Entonces ese, esa situación aquí ya se ha superado porque se ha visto cómo no siempre que ha actuado la policía era porque el ciudadano o la ciudadana había cometido un, un acto vandálico o, o algo reprochable, ¿no? ya no punible sino reprochable. Entonces eso ha hecho que las personas digan oye, ¿no será que con Cataluña hacen lo mismo que, que aquí con nosotros? Aquí en la televisión local, la autonómica, autonómica, autonómica ¿eh? Eh, han llegado a decir. ...personas vinculadas con el gobierno... ...que había que aplicar la ley antiterrorista... ...para desarticular el comando de Murcia... ...¿qué es el comando? Ellos, exactamente... ...la gente que está aquí protestando en las vías... ...entonces claro... ...cuando escuchas ese tipo de barbaridades... ...o el concejal, por ejemplo... ...que te comentaba antes... ...que durante una marcha... ...porque se han hecho muchísimas marchas... ...hacia el centro de la, de la ciudad... ...y hacia los barrios del sur... ...durante una marcha... ...se basó por delante de su casa... ...vive en una zona privilegiada de Murcia... ...la marcha pasaba por allí se paró un momento, se le dijo de otras consignas y para adelante. Pues de, eso lo consideró que era un scratch muy violento y que, que iba a ser lo siguiente: si el tiro en la nuca. Eso lo han dicho. Aquí un ciudadano no puede decir cosa alguna porque a la mínima lo sanciona. A la mínima lo sanciona y en cambio tiene que soportar que lo criminalicen. Entonces la gente aquí está pensando: ¿no estarán haciendo lo mismo que nos que no hacen con nosotros? con otra gente de otros lugares y eso ha hecho que haya habido pues como un aprendizaje mediático, sí. como un, un salir de esa ingenuidad y la gente que viene a las vías tomase más conciencia. Des desconfiar de, la, de los medios. Sí, ser más que desconfiar, más críticos. ser críticos, es decir, esperar a escuchar la versión, ¿no? Es decir, aquí se le daba como un principio de veracidad a los medios. Y en cambio ahora dice, oh, espérate, esto me lo ha dicho un medio, voy a esperar a escuchar a la persona afectada. Entonces, en ese sentido, la gente que viene a las vías no solamente está viviendo esta magia de esta revuelta de la huerta, porque aquí hay una solidaridad que es impresionante, aquí familia, que, que de verse dos veces al año se están viendo diariamente. No es solamente eso, sino que además se han empoderado mucho, se han empoderado mucho socialmente ahora son personas más difíciles de manipular, son personas que, que, que, que tienen más poder. Entonces, eh, de ahí también nace muchísima empatía hacia Cataluña, muchísima empatía hacia Cataluña. Tú, antes, en una conversación que teníamos previamente a bueno a la a concentración, en la que yo te entrevistaba a ti, en este caso, me explicabas que consideras que la posible movilización, que el día 7 de abril, Ahora aquí en Murcia, por parte de ciudadanos catalanes que quieren venir a trasladar su solidaridad, lo consideras como una oportunidad para tejer lazos y de alguna manera erosionar uh, desconfianzas que tú consideras innecesarias. Una cierta catalanofobia que me decías. Pues, ¿Por qué crees que hay esa catalanofobia? Esa catalanofobia la hay porque evidentemente dividir a un pueblo para vencerlo pues es muy fácil. ...utilizar símbolos mmm, donde la gente se identifica emocionalmente... Eh, ...dejando a, a un lado la razón y la, y la empatía, pues también resulta muy fácil... ...entonces han instrumentalizado eh, a las personas de manera que les haga, les, les haga rentable... ...entonces aquí la gente se está dando cuenta de que ni la maldad... ...ni la bondad, ni la benevolencia, ni la estupidez... ...es patrimonio de una sola comunidad... ...es decir, no puede ser que haya... ...una comunidad de vecinos, de familiares... De, ...de un país, un continente... ...que sean todos buenos, todos malos, todos estúpidos... ...no lo hay, ¿no?... ...aquí la gente sabe que... ...pues en las protestas, en Murcia... ...pues que había 50.000 personas... ...que habría gente de todo... ...hasta gente que le cae, que le caería mal... ...habrá ido a la, a la manifestación de 30 de septiembre... ...entonces, eh, ...esto está sirviendo para comprobar... ...que... A uno le habían metido algo uh -huh. ahí dentro que le estaba causando odio uh -huh. y que no era suyo. ¿Esto lo hablas con el resto de compañeros? ¿Tenéis ese tipo de conversaciones? Es decir, este, ¿esta problemática ¿la, la, hablas, la, la habláis, la tratáis, la debatís? Eh, sí, sí, claro. Aquí, tú ten en cuenta que yo yo aquí soy un catalán murciano, o un murciano catalán. no, Es decir, yo durante muchísimos años, cuando me iba a Barcelona, para ciertas personas poquitas, ¿no? Pero era a la que hacía autocrítica de Cataluña, de alguna situación, pues era, tú no lo comprendes porque pues eres murciano, y cuando venía aquí y hacía autocrítica de, de también cómo estaba el panorama eh, político en Murcia, me decían tú es que ya eres un catalán, ¿no? Eso me decía evidentemente la persona que, que siempre, utilizaba este era tipo de. Un inmigrante. Sí, ¿no? Eh, un, un apatriado en todas partes, pero para personas. ...que no querían atender a, a razones, ¿no?... ...las de más, la más personas, la mayoría, pues... ...te escuchaban atentamente de cómo transmitían... ...la realidad de un sitio y de otro... ...porque no deja de ser, escuchar a alguien que viene... ...de otro lugar, es una manera muy locos, ...muy barata de, de viajar, ¿no? sí. ...pero sí que he sido una especie de... Mu ...murciano en Cataluña y, cat y catalán en sí, Murcia, ¿no?... Pues para mí, el estar aquí... ...además, en mi lenguaje más cotidiano... ...porque en Barcelona siempre hablaba prácticamente... ...en castellano, de, debido a la, la voz que se empeñaba... Sí. ...pero el cotidiano, pues... A, a, parlo catalán, ¿no? a la hora de despedirme, saludar, etcétera. ¿no? Entonces, al principio la gente se sorprendía, ¿no? Incluso había alguna persona que decía no, no, no, a mí no me hablan en catalán. Digo, pero si es muy mago. O sea, entonces, pero al final, dicen, hostia, pues si el tipo este parece buena gente y habla catalán. Entonces, digamos que exponiendo, sí, claro, es, cuando te expones a una situación, te, da, te, te das cuenta de que mm, esa disonancia cognitiva, esa esas ideas contradictorias que estás padeciendo de cómo es posible que alguien majo le tenga, le tenga odio, pues hace que tengas que acabar. O, o odias o se te quita el odio. ¿no? Y aquí pues, muchas personas eh, compartiendo estas realidades, estas conversaciones, a mí me preguntan a veces por la realidad de, de, de Cataluña, que qué opino yo, que les dé algo de información. Y entonces, claro, al realizar cierta pedagogía la gente eh, se da cuenta de que ...está muy mal informada, ¿no? Que es, es peor que no estar informada. Estar mal informada es peor que no estar informada, ¿no? Sí, puede ser. En algunos casos puede ¿No? en ser. En algunos casos, ¿verdad? No mm. siempre, evidentemente, pero mm. en, en algunos casos... ...el, el desconocimiento hasta te puede llevar a una cierta... Sí, porque si te, es una mala información te puede inocular... ...pues algún prejuicio, te puede inocular... ...un, bueno, una, un análisis equivocado que si degenera... ...en, digamos, en algún rechazo, pues... ...evidentemente puede ser más negativo que una mirada más, más inocua, más más transparente... ...en la cual pues aún no se dispone de, de información. Sí, exactamente, y aquí, y aquí pues mmm, la gente conforme ha estado muchísimos días, eh, ya 195... Y ha comprobado, como en Periscope, porque mucha gente que está aquí en las vías, luego está en Periscope, ¿eh? Y se conecta. Sí, sí, sí. Y, ha, y ha comprobado cómo, pues, está Marta que y su cuñada Silvia, que son del barrio de San, Víctor ah, también, otra ah, persona de Barcelona, otra persona de Argentona. Es decir, ah, hay mucha gente, ahora se conecta más gente, pero desde octubre, sí. desde octubre hay mucha gente desde Barcelona que está montando su apoyo. Pues claro, ya se asombraban, ¿no? De cómo es posible que alguien desde tan lejos que, que, que no le afecta el muro sí. y que no le afecta todo esto mm, esté mostrando su apoyo entonces se dan cuenta de que la gente era buena sí. de que la gente que, que, sí, porque aunque parezca algo absurdo no, pero no, cuando entiendo, entiendo, cuando entiendo. agarras odio a, a un colectivo una fobia es algo irracional sí. tú tienes fobia a los ratones y dices, pero si el ratón no va a poder con tu vida pero le tienes fobia a los ratones sí, sí, sí, o le tienes fobia pues, a, al número 13 sí. ¿no? mira, Ángel Nieto siempre decía 12 más 1 sí. entonces, sí. el... el hay que aceptar que las personas tenemos fobia y que las buenas personas tienen fobia y tenemos fobia todas las personas lo único que esa fobia no debe afectar a la vida de, de otra persona entonces eh, aquí la gente se está curando se está curando se está quitando esa fobia ese rechazo hacia otras poblaciones cuando yo estudiaba en el colegio sí. era la época que habían puesto Canal No en Valencia y aquí la, la gente veía bola de drag y los compañeros míos de clase presumían de saber valenciano uh -huh. al ver bola, bola de drag. De drag. Bola de drag. Entonces, ¿Tú sabes que soy valenciano? Sí, sí, sí exactamente, soy valenciano. Exactamente. Dani, uh -huh. eh, que trabajas para el medio catalán, pero, sí, pero para, en, el en este caso. El corresponsal del, del periódico Ara en Valencia. En sí. Valencia uh -huh. Corresponsal en Valencia. Pues aquí emocionaba. Aquí emocionaba. En la escuela era, bueno, la palabra que, que tú hubieras aprendido, ese día la contabas, ¿no? Entonces. Mm, dices, ¿cómo es posible que esa gente que en aquellos años tuviéramos 12, 13, 14 años, sí. o incluso menos, ahora se tenga fobia porque una persona te hable en otro idioma, ¿no? Mm. Algo ha pasado ahí, mm. algo ha pasado, alguien te ha tenido que transformar, mm. ¿sabes? Sí, eso sí. no es algo, no es que una persona haya tenido una mala experiencia de haber ido, no, o sea, eso algo ha pasado. Mm. Entonces, de tener esa proximidad con Canal no mm de tener esa accesibilidad a otras culturas, a otros idiomas, a otras lenguas, a de repente no tenerla, porque ya sabemos también lo que pasó con, con Canal No. Sí. Eh, a fomentar ese, ese odio desde hace ya décadas, que no es, no es tan, tan sí. reciente, ¿no? ya de, de, desde la época de, de cuando Aznar y Joseph Lluís Rovira, claro, ¿no? Rovira. Rovira, ¿no? Carlos sí. ¿no? Eh, ya de, de, desde aquella época, ¿no? Entonces... Mmm, este, esta revuelta de la huerta, yo te digo, que está sirviendo de un punto de inflexión en la gente de Murcia, que quiere cambiar, porque el que no quiere cambiar, le suceda lo que le suceda, es muy difícil, pero de la gente de Murcia que quiere cambiar y que va a recibir con las manos abiertas a la gente de Cataluña. Evidentemente habrá gente que aquí, que a lo mejor eh, quiera aprovechar ese, esa situación para armar jaleo, pues como, como si viene, eh, no sé, una, una afición de, de, de fútbol. Por ejemplo. De, de hecho, pero... ya, ese, esa crítica ya se ha producido, ¿no? Yo he escuchado, he leído eh, críticas de partidos conservadores y de medios de comunicación también que echan en cara, digamos, a, al colectivo de la plataforma por el soterramiento de las vías una cierta amistad o simpatía con movimientos catalanes, ¿no? Claro, aquí, aquí lo que hacen es que, por una parte, dicen que la plataforma por el soterramiento está politizada... ...y que pertenece a un partido político, ¿no? Y en cambio, cuando te viene... A Podemos, ¿no? Sí, a, a Podemos en concreto. En cambio, cuando recibes apoyo de otra gente... Sí. ...entonces ya te dicen que estás teniendo apoyo de... ...es decir... Vi, ...viven en, en, en unas paradojas que si tú, si tú contrastas la información, no hay quien la coja por ningún sitio. ¿no? Aquí Joaquín Contreras, el portavoz de la plataforma sí. ProSoterramiento, en numerosas ocasiones, desde un principio ha dicho que aquí tienen cabida todo tipo de personas, de toda ideología, de toda creencia religiosa, siempre y cuando comprendan que esto es una, una protesta pacífica. Y llegamos ciento... 95, 95 95 días, sí, te vas a ir con el número grabado sí Vale, 195 ¿No habrá habido oportunidades para que aquí sucedan barbaridades? Uh -huh. y, y esto no es Gamonal Esto uh -huh. es Murcia uh -huh. Esto es Murcia o sea, Gente de Murcia que No estoy diciendo que Gamonal sea mejor o peor Lo que estoy diciendo es que hay gente que, que, que Incluso posiblemente políticos que pensarían A esto lo dejamos ahí tres o cuatro días Que uh -huh. se reúnen en las vías oa, La monta, se uh -huh. le criminaliza y se les acaba uh -huh. Y no han podido uh -huh. Porque Murcia es otra cosa ni los políticos de Murcia saben a quiénes están representando. No conocen a la, a la gente de Murcia. Entonces, aquí, evidentemente, en el momento que hubo personas de, de Cataluña que dijeron de venir, pues oye, ven Y mira que aquí hay gente, aquí hay gente de la que viene a, la, a las villas. Sí. Alguno tendrá a lo mejor su bandera de España puesta. Muy pocas. Tú te vas por Murcia, incluso hay gente de, de Murcia que lo critica, ¿no? Que dice, es que hay gente de Murcia, que hay calles, que hay muchas banderas. Digo, mira, tú vete por las calles que tú quieras, tú cuentas y siempre va, va, vas a ver más, más balcones sin bandera que con bandera. Lo que pasa es que uno ve lo que hay, no ve lo que no hay, ¿no? Entonces, uno ve la bandera, no ve que, el, que la, la casa del lado no la tiene puesta. Y aquí en Murcia eso se critica mucho, ¿no? Que dicen, pues ya podían poner la bandera de no al muro en lugar de la de España. Estos patriotas que luego no defienden su ciudad. Y pues aquí hay gente que que es consciente de que tiene cierta diferencia con Cataluña, aunque no pueden saber por qué. Pero son conscientes. Y aquí viene y los esperan recibir. ¿Y los esperan? ¿Por qué? Pues porque aquí no hemos juntado gente. Aquí ha habido en este Periscope Vivas a cierto dictador reciente español. Pues oye, es, una, es un vecino de aquí. Entonces, aquí la magia que se produce en las vías es que hay personas de diferentes creencias religiosas, de diferentes ideologías, de diferentes aficiones, todo. Aquí te pueden encontrar eh, gente que ant, anti taurina y taurina y aquí están todos lidiando con los corruptos. Es decir, mmm, esa magia, esa magia, por más que la quieran criminalizar, políticos o interesados del gobierno no lo van a conseguir. Por tanto, toda la de Cataluña beninguda. Bueno, pues muchas gracias por uh, bueno por esta presencia en tu periscope y bueno por uh, bueno, por es, esta difusión que haces ¿no? de, de la realidad de las concentraciones aquí en Murcia que bueno que tiene su, su mérito los uh, bueno los, uh, los seguidores de tu periscope deberían verte con el paraguas con, to sí. con todo el artilugio eh, que utilizas que es curioso y como y, bueno, habla de tu predisposición para para explicar esta, esta realidad que también es importante aquí en, en vuestra ciudad. muy bien Dani, pues continúa con tu, te de, te dejo sí, continúa, con tu con, continúa con, tu labor. si hay alguna persona que te vea así como un sospechoso, no, no. tú me lo puedes decir que yo digo mira, yo te identifico, o sea digo es gente es gente del Diariara, no hay problema. claro, eh, aquí pues a ver eh, ...lo que sucede es que ya al ser como una gran familia... Sí. ...pues cuando vienen gente de fuera... ...pues oye, se requiere como de una presentación, ¿no?... ...es como cuando ya vas a la, a la casa de alguien... Sí. ...golpeas y dices, oye, que soy tal persona... ...soy el hijo de... de la maruja, ¿no?... Sí, sí, sí, sí, ...¿no?... Sí. ¿Qué, bueno, qué diríamos, ¿no?... ...eso está bien, está bien, está bien. Eh, ...pero ya, ya ves que aquí la solidaridad es... ...es importante... ¿eh? ...nos habéis atendido muy bien... Nos ¿Sí? habéis muy bien, sí, muy sí, bueno. sí, sí, ...gracias... ...pues para cualquier cosa... Aquí está. Gracias. Venga, pues aquí, Dani, corresponsal de, de Levante, de Valencia, del diario Ara. Un diario, un diario bastante popular en, en, en, en Cataluña, en Barcelona. Y aquí veis, esto es así, ¿eh? Esto es así. Eh. Vienen medios de fuera. Y con un trato afable, un trato pues, cercano, de, de, de, de, de, con una mirada abierta, ¿no? Una mirada abierta, luego, pues establecerá su crónica y se echan falta, ¿eh? se echan falta gente que, que quiera aportar realidad a la ficción que cuentan los medios. ...se echa en falta... ¿eh? ...y yo particularmente para mí, pues es muy mago ...es muy maco, es muy, es muy bonito que venga... ...gente y que venga medios medio de, de Barcelona... ...porque no dejo de ser... ...de allí, de aquí... ¿Eh? ...sí, a, aquí... ...fíjate, ¿eh? con lo que tienen allí... Iván ...y van a venir a Murcia, es que es impresionante... ...y hoy aquí está Dani, no sé lo, si lo habéis visto... ...Dani y José... José de Murcia, pero que, que trabajan para el, el, el, diari, el, diari Ara, el diario Ara. Ara es ahora en catalán. Y es uno de los periódicos más relevantes también que hay en, la, en, la, en Cataluña. Y aquí está cubriendo esto. Se está sabiendo más en Cataluña de Murcia que en Murcia. Es así, ¿eh? Es... Para que, para que veamos que luego... Ahora le estaba diciendo que aquí en Murcia la gente estamos aprendiendo y dándonos cuenta de la cantidad de mierda que, con perdón, que nos han contado de, de, de Cataluña. ¿eh? Ahora que aquí nos llaman terroristas por protestar, nos damos cuenta que igual la gente de allí no era tan mala. Ahora que vemos que se interesan y que van a venir para acá, nos damos cuenta de que hay gente buena y gente mala en todas partes. De que hasta en nuestra familia cuando nos casamos hay a gente a la que no invitamos porque no queremos ni que vaya, ¿eh? ni se lo decimos. Eh, porque gente buena y gente mala hay en todos sitios. Entonces, es muy bonito y yo, que es. Eh, no, no, pero no te enfoco, Mari. No, se estoy enfocando, ¿eh? No, Gente buena y gente mala en todas partes. Gente buena y gente mala hay en todas partes. Eso, un día te lo explico yo. Un día, te lo, un día te lo explico yo. Sí, no, hay, no pero hay un, un... No, pero un día te lo explico yo. Tú imagínate que, tú imagínate que Santiago el Mayor se eh tú imagínate, tú imagínate que os independizáramos aquí de Santiago el Mayor, de, de, de, de Murcia. Sí, sí, pero de Murcia y nos quitáramos un, de un porrón de corruptos de golpe. Anda que no. Vamos, voto que sí. ¡Ah, es eso sí! ¡Ah, claro! ¡Es que es que es eso, Mari! ¡Es que es eso! Ah, ¡Amiga! Ah, ¡Amiga! ¿Es que es eso el asunto? Buenas noches, Isa. Buenas noches. Aquí hoy estamos, que porque no me veis, ¿eh? Parezco Mary Poppins. De hecho, ya creo que no llueve y yo sigo con el paraguas abierto. Porque quitar esto es... Sí, sí. Oye, pues... Pues sí, ¿eh? Estamos aquí, que oye, da un poquito de vergüenza, pero aquí queda quitarse la vergüenza para luchar, un poquito de vergüenza, contra tanto sin vergüenza, no pasa nada, ¿eh? No, no, no. Estamos aquí, ya digo, Mary Poppy, si alguien me hace un, una foto y la publica en Twitter, sin problemas, ¿eh? Sin problemas. Oye, paraguas aquí me han, me han dejado, parece de leopardo. Bueno, eso es para echar a correr rápido, sí. ¿sí? ¿Eh? Me favorece, ¿no? Hala. Mañana voy a salir así, voy a ir a, a la procesión así. ¿Eh? Ah, caramelo. <risa> a ver si echan caramelos. Pero tienes que poner el paraguas así. Al revés. ¿Eh? Hay que ponerlo. ¿Eh? Al que le da muchos caramelos es a mi hermano. ¿eh? Le dije ayer si quería procesión o vía. Y me dijo procesión. ¿eh? Cuidado. Ya ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? no. Y he dicho yo. yo digo, digo, digo, vamos a venir a las vías. Digo, vamos a venir a las vías y después a la procesión. ¿eh? Porque a él le gusta. A él le gusta mucho eso. Pues nada. Pues vamos también. Vamos también. Bueno, pues aquí seguimos, 195 noches, tiene que abrir la mente y no crees la mentira que suelta para que no haya unión entre los pueblos, así es, es que nos separan, es que nos separan, y nos separan para para, para bueno, pues para manipularnos mejor, ¿no? igual que uno pues parte el pan, lo divide para poderlo masticar mejor, pues es lo mismo, solo que la gente no es pan, ¿eh? la, gente, la gente no somos objetos. ...no podemos cosificar... ...no debemos cosificar a las personas... ...los medios son muy poderosos... ...comenta... ...claro, la, aquí lo que sucede es que a día de hoy... ...a día de hoy... ...las personas tenemos, la gente... ...tenemos medios... ...digamos que hasta hace nada... ...los medios tenían gente... ...y ahora resulta que cada vez... ...los medios tienen menos gente... ...y la gente tenemos más medios... Antes aquí Dani me decía que cubrir una noticia, una noticia cada día aquí pues no es fácil, que los medios no disponen igual de, de tanta gente. Pero es que eso es lo bonito, que aquí toda la gente que somos, somos los medios. Entonces aquí podrán acallar a uno, pero es muy difícil que lo callen a todos. Entonces, eso es lo bonito. Por eso aquí yo insisto, ¿no? y durante muchos ya meses, cuando me decían... Pues menos mal que tú cuentas las cosas. Y yo digo, uf, todavía no hemos aprendido que ese no es el camino. El asunto no está que yo venga a contar nada. El asunto está que la gente somos los medios, que lo que hago yo lo puede hacer otra persona. Y de hecho, cada día lo están haciendo. Hasta luego, madre, cada día lo están haciendo más personas. Están retransmitiendo, están comentando, están siendo los protagonistas, están difundiendo. Entonces, ...ahora es cuando ya me quedo yo más tranquilo... muy voy a mi casa con la, con la conciencia más tranquila... ...diciendo, bueno... ...ya, ya están conformes de que, de que el mérito no es mío... ...el mérito no es mío... ...yo no soy un medio que venga aquí a hacer la crónica de algo, no... ...yo aquí vengo a mostrar que... Y lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona... ...y que además, si las personas... ...cada una cumple una función en la medida de lo que pueda... Pues igual que están los redactores, guionistas, presentadores, locutores, etcétera, ¿no? reporteros, cámaras, fotógrafos, etcétera, ¿no? Pues igual que está eso, aquí una persona, la que da un corazón, pues eso ya es una muestra de apoyo, que ya es tremenda, ¿no? Quien toca un, un poquito la pantalla, la persona que comparte, ¿tú sabes los medios lo que querrían tener a decenas, a centenares de personas que, que le den bola, eh?, por decirlo de alguna manera, que, le den, que hagan difusión de lo, de, de lo que escribe. Pues aquí, en estos barrios, se está logrando. ¿eh? Ahora el Perisco, compartiendo. Luego el vídeo está en YouTube y cada día más personas lo comparten. Y además se nota que hay personas que están ya esperando a que el vídeo esté subido a YouTube o esté subido a Facebook para, para, que, para compartirlo, ¿no? Entonces, ya eso es precioso. Eso es precioso, ver que da igual que un día no venga Cecilio, habrá otra persona que retransmita, habrá otra persona que lo suba a Facebook, habrá otra persona que lo suba a Youtube, habrá, habrá otra personas que muestre esta realidad. Entonces, ante eso es imposible competir por muchos medios que tengan, es imposible. Entonces, si tenemos claro que los medios tienen cada vez menos gente y que la gente tenemos cada vez más medios, es cuestión de utilizarlo. Y... Mejor que nada es. Es decir, tú compartes, mejor que nada es. Mejor que nada. Ahora, si compartes a menudo, mejor todavía. Si compartes en diferentes lugares, mejor todavía. Eso, yo insisto, la solidaridad se cotiza muchísimo más, muchísimo más que el dinero. La solidaridad, la solidaridad tiene un poder, un poder, ...que también nos puede llegar a asustar... ...aquí hay personas... ...que publican un tuit... ...y tienen 5.000 retweets ...y a lo mejor tienen... ...200 seguidores... ...¿sabes la de gente... ...la de medios... ...que, que, que contratan a personas... ...o, a, o a agencias para poder difundir... ...y que no logran esos resultados... ...no lo logran... ...entonces aquí la gente... ...está dando autoridad a la gente... ...la gente está dándole... ...credibilidad a la gente... Y eso es lo que nos está transformando. Eso es lo que está haciendo que Murcia esté dando un salto en educación. Que de otra manera difícilmente se habría logrado. Y que quien no está viniendo aquí se lo está perdiendo. Quien no está viniendo se lo está perdiendo. En Barcelona. Ver, estoy leyendo vu vuestros comentarios. ¿eh? Bueno, el pueblo salva al pueblo. Claro que sí. Eh, hay que ser menos elidistas y confiar más en nuestros semejantes. Eh, esto de rendir pleitesía a los medios, a no sé, a la nobleza, a gente famosa. ¿Qué es eso? O si sea, a lo mejor tienes ahí a, a un familiar, a un vecino, que, que, que tiene un talento impresionante, y que el hecho de no haber de no haber sido popular por ese talento no significa que no merezca ser escuchado. No significa que no merezca ser escuchado. Y aquí en Murcia estamos disfrutando de, de muchísimo talento, la fraternidad, exactamente. Estamos, estamos disfrutando de, por ejemplo, Ángel García, un pintor realista, que eh, un día hicimos un periscope en su casa, aquí conocido, en, en, la, en las vías, ¿no? que viene con... Con su, con su mujer y con su hija Toñi, eh, los viaquingos, la música que se ha creado, este folclore, exposición de pintura, fotografía, el arte urbano, todas las pinturas que hay, el mural de, de la compañía de, de, de Mario, los dos conciertos de rock, la cantidad de actividades también culturales que se hacen en la acampada, este domingo concierto de Roa Ramos, charlas sobre derechos humanos... Es decir, es, esto, es, esto es impresionante, a mí por cada más me pilla lejos, la pena es en directo. Estamos en directo, la pena es que a mí me, me pilla lejos, si me pillara más cerca diría y haría más cosas. O sea, participaría aquí en más eventos, estamos en directo, ¿quieres comentar algo? Sí, todos los días, todos los días que... en las vías, en las vías. Pues mirar... Eh... Ver, espera tiempo, que hay que mantener la distancia para que se os vea. Que Simba es muy bueno. Y quiere ser mi esposo. Y el del Rey León. Y quiere ser un joven león. Y me gusta mucho. ¡Ay, qué, ro Ay, qué romántico! <risa> eh, aquí tenemos eh, a la huertanica a la huertanico. Que el sentido del humor eh, tiene. Y ganas y fuerza. ¿Cómo se nota que estáis de vacaciones? Eh? Dos semanicas de vacaciones, que eso mucha gente no lo sabe, pero aquí en Murcia viene la Semana Santa, luego viene la Son fiesta de primavera. Son muchas. ¿Qué te gusta más? El bando de la huerta, el entierro de la sardina, ninguna. Ninguna lo tocó. Eh, con... ¡El entierro de la sardina! Entierro de sardina. Claro, no, no, se lo he dicho, entre las opciones. Hay que ser justo, Mariola. Hay que ser justo. ¿Sí o no? Ay, no hay que ser autocomplaciente de decir... No, no. Venga. Que no, que no queremos muro, que no. Que no, que no queremos muro, que no. Ahí está. Vuelve, vuelve. Venga. Venga. <risa> hasta luego. Sin temas. Venga, Maricarme. Maricarme. Mira, ya parece que lo estamos despidiendo todos. La policía también se va a despedir. ¿Eh? ¿Voy a comprar palomitas? ¿Qué ha comido hoy, mi hermano? ¿Qué, qué, sí, pues ¿qué ha comido? también su, la, su bocadillo lo habrá traído como todas las noches aunque no lo he visto Pero, yo pero ha comido seguro, ¿no? Y ¿Ha comido su, no? Y su botella de agua la lleva aquí como todas las noches y yo le he comprado una bolsa de palomitas siempre, Pero siempre, vamos ¿eh? que aquí él no... No, no, no, no si ese yo... va de aquí. Eso lo tengo claro, ya... Buenas noches, Cepilindra, desde Sabadell Mol Aquí ya nos estamos yendo Hoy tenemos gente del diario Ara que... Ahí podrás ver un artículo en algún momento. Han venido aquí y bueno están presenciando pues, desde cómo se concentra la gente aquí a partir de las 8 a cómo ahora se va la policía. Y no sabemos si hoy es de esos días donde se va la mayor parte de la policía o luego regresan para que sigan construyendo por la noche. Eso es lo que no sabemos, ¿eh? Sabemos que ahora ya están abriendo al tráfico rodado a la calle, pero falta saber si se van a quedar numerosa presencia policial para obrar. Eh, entendemos que no, que las obras que tienen que acometer se pueden hacer durante el día, porque no hay necesidad de, de interrumpir el tráfico ferroviario, que ese sería el principal motivo por el que hacen las obras por la noche, algunas obras. ...y lo que sí sabemos es que esto va a marchas forzadas... ¿eh? ...esto va muy rápido, muy rápido... ...y que... ...fit de hasta mañana, hasta mañana Joaquín... Hey. ...venga, ya se nos están yendo aquí la gente, los vecinos... Eh, ¿Qué yo, pensando... yo, yo me, un charco, me digo. Sí, yo me meto siempre en, en charcos con todos los charcos, sí, no me en todos los charcos. yo me, me meto que hacer aquí una habitación so, soterrada ¿Este ¿Eh? ¿Este ¿Eh? miran, este te te... no, este paraguas es de Antonio dejó, ya no es que me lo, me, lo, me lo han atado entonces ¿cómo me lo quito ahora? No <risas> estoy, estoy de foto eh para un día que viene una prensa y hace la foto estoy aquí con un paraguas de leopardo enganchado aquí que parece parezco Mary popping pero claro, fíjate la cantidad de, de artilugios que se nos ha ido Dani. Dani era el que tenía que, que quitar esto. Venga, Noelia, a fin de más, hasta mañana. Pues yo aquí, sí mira... Oye, sí, sí, quién, sí. Es? Está, está por ahí. Es? Antonio. ¿Dónde está Antonio? Antonio. Antonio? Vamos, vamos sí, porque Antonio hay, hay, hay unos cuantos. hay mucho... Sí, pues no lo veo. Pues nada, si no lo veo, ya lo, quitarlo, ya lo veré otro día. Quitarlo, sí, sí, venga, pues quitárselo, quitárselo. Por quitárselo el paraguas. Si no... Es que me han Pero hecho aquí un apaño de... porque estaba lloviendo. No, y entonces, para proteger... ...para proteger la tableta, que estoy retransmitiendo desde la tableta... ...la tableta tiene una carcasa... ...la carcasa tiene dos asas, una a cada lado... ...y en una de las asas han atado... ...con cinta adhesiva y con cordonera... ...un paraguas de leopardo ...lleva cinta adhesiva... ...esto no es fácil de quitar... ...esto no es fácil de quitar, ¿eh? Bueno, estamos aquí retransmitiendo la realidad en, en, en directo... No se puede ver, ¿eh? Porque la cámara no llega. Bueno, ¿para que empieza a Te lo quitamos y... Alá. Si no? Sí, bueno, ¿Te yo te en aquí enseguida... Sí, sí, no. no, yo... Eh, cierro las vías siempre. Eh, le queda todavía aquí media hora, larga. Oye, que digo yo, que si hacen una pasarela sí, arriba, no, pues también pisa? pueden hacer una habitación para reporteros de abajo, ¿no? Claro. En la, en la acequia. En lo que debe. ¿No? Claro, si bueno, hace una pasarela... El... <ríe> claro. es una... Como una cordonera. de Dani. Vamos a guardarla. Dani, Dani se fue... Dani, sí, Dani se ha ido, sí, pero se la guardamos, se la guardamos para mañana. Sí. Ah, vamos a ver. ¿Dónde te la guardo? ¿Qué eh, eh. Yo ahora estoy bueno. con una llave, pero voy a, voy a por eh, Aquí estamos deshaciendo el artilugio esto. Qué pena que no lo podéis ver, ¿eh? Qué pena, porque esto estaríais echando unas risas muy importantes. Eh. A, ver. a ver. que no sea peor el remedio que la enfermedad, que estos artilugios están dando una función muy importante aquí <ríe> en Murcia. ¿Eh? No, no, no se cae, venga, vamos a sujetarlo Me está ayudando, Maricarme Y, recuérdame el nombre, Fina Ay, también la Fina, uy, me han dicho dos finas ya Se te olvida mi nombre Mucha Fina, eh. mucho Antonio Cecilio no hay, eh Cecilio Hay uno Hacerle una, una foto Creo que han hecho fotos, eh Mira, ahora os voy a enseñar Mira, a ver, espera, espera No lo cierres, no lo cierres no lo cierres. Sujétame, sí, sujétame un momento el micrófono. ¿Quieres enseñar el paraguas? Venga, ponte aquí. tú ahí que queda. que queda ahí todo. Y ahora ahí, comprobad que salgo ahí bien, ¿sí? Sale muy bien. Mira, este paraguas. Sí, de leopardo. De leopardo, el, el, que, el que me han dado, ¿eh? Oye, aquí la solidaridad... Estaba enganchado en la carcasa He ido así toda la noche Bueno, así Iba así Toda la noche ¿Eh? Así Toda la noche Madre mía Vamos allá Yara Haciéndome fotos Bueno ¿eh? Venga Me están haciendo fotos aquí, José ¿eh? Para el y ahora Para lo que quiera Que lo publique donde quiera Hay que quitarse un poco de vergüenza Para luchar contra tanto sinvergüenza Eso lo tenemos carísimo Toda no Que si no nos volvemos políticos de éxito ¿Eh? Toda no Pero un poquito sí ¿Eh? Un poquito de vergüenza, nos tenemos que quitar Pues así he estado toda la noche Con el paraguas así, un poquito más bajo ¿eh? Más o menos, ¿eh? porque no No alcanzaba, este coche es para mí Pues yo qué sé, aquí ya ¿Eh? Aquí, pues claro, la, la solidaridad murciana Es legendaria Pues este paraguas, muchas gracias Antonio ¿eh? Por cedernoslo para la causa Para la causa, muchas gracias Dani, Dani ha, ha demostrado Sus conocimientos de Scout eh, lo ha demostrado, creando, adheriendo este paraguas a la carcasa de la tableta, eh, nos está protegiendo de la, de la lluvia, eh. porque aquí, oye, lo, lo que no queremos son muros ni pasarelas, pero todo tipo de artilugio que nos facilite la vida, sí, eso sí, pero eso de que estén haciendo el ayuntamiento diseñando un plan de accesibilidad municipal al tiempo que está creando muros, eso no. ...ahora, esto sí, esto es accesible... ...esto hace que podamos estar por las calles... ...cuando el clima no acompaña... ...pero eso no, eso hace que... que, que ...puedas perder la vida hasta cuando el día es, es precioso... ¿Eh? eso, la pasarela... ...la pasarela de la muerte... ¿eh? construida, insisto... ...sobre una acequia, construida... ...yo he visto, yo he visto... ...niños y niñas jugando al ego... ...creando estructuras más seguras que eso de ahí... ...aquí los vecinos... ...y las vecinas que viven junto a la pasarela, han grabado vídeos que esperemos que nunca se tengan que, que mostrar porque demuestran de qué forma tan chapucera tan chapucera se está construyendo esta pasarela insisto, ¿eh? hay niños y niñas que jugando al ego te hacen estructuras mucho más seguras, pero mucho más seguras y nada, aquí pues si hay que venir con paraguas se viene los policías ya visteis ...sin paraguas, ¿eh? ...ya nos dijo un día uno de ellos... ...amablemente por cierto... ...de que no había dotación... ...no había dotación para paraguas... ...ni para chubasqueros... ¿eh? a ellos les toca mojarse... ...a nosotros... ...nos mojamos, pero nos mojamos viniendo a las vías... ...195 noches seguidas... ...¿dónde estabas tú... ...hace 75 noches... ...hace 92... ...43, 38... ...antes de ayer... ...el 15 de febrero... El 28 de marzo, el 3 de noviembre, el 5 de diciembre, aquí, todos los días, aquí. ¿Dónde celebré mi cumpleaños? Aquí. ¿De la de Todo aquí. La Dani, pero... Todo se celebra aquí. Bueno, Todo era en esta revuelta de la huerta. Perfecto, ¿El qué? qué? Marigal, ¿qué me está contando? Eso, sí, eso lo guardamos. Esto es de Dani, lo guardamos en la, paraguas lo en la mochila. El paraguas, eh, el paraguas ya ha hecho su función de su vida. Eh, proteger los medios Dani, de nuestra revuelta. De, de la paraguas, No, Antonio, Antonio, eh, Antonio, no me... Eh, eh, Antonio, Antonio se sí, sí, Antonio. Antonio, si nos va a enfadar el paraguas si le cambias de dueño. Aunque bueno, Dani también es un, un buen dueño eh, para el paraguas. Mochila. Venga. Cecilia. Venga, mochila. Vamos. ¿Sí? ¿Bien guardaico ¿Tiene la Claro, claro. Esto está bien protegido. ...ah no, no, no... tiene que ir arriba... ...venga, por arriba... ...y aquí tiene otra cremallera... ...bueno, déjame para abajo. ...no, no, no, aquí si no se te ...pues aquí estamos viendo... ...la realidad que quieren cortarnos... ...de manera... ...tan simple... ...en este momento cruzan... ...los coches, los peatones... ...las personas, la calle que en el peor de los casos, tienen que esperar que la barreras suba, eso es, en el, en el peor de los casos, y esto puede ser una imagen para la historia. Puede llegar un día en el que esto está cerrado, hay muro, hay muro, y no pueden cruzar. Tú imagínate que en una calle que tú usas a menudo, te ponen un muro. Pues eso es lo que la gente dice. Lo que la gente está pidiendo aquí en Murcia, lo que está pidiendo es poder cruzar la calle. Qué barbaridad, ¿eh? Dices tú. Igual están pidiendo unas infraestructuras inmensas que cuesta... cruzar la calle, cruzar la calle. ¿Y qué hace? Les encierra. En el 2006, boletín oficial de la región de Murcia. Publicado que todo esto iba a estar soterrado, puede buscarlo por internet, lo dice el ABC. Vamos, sospechoso no va a ser, ¿no? O, o a veces ahora también va a ser un medio izquierdoso. ¿eh? Aquí proyectado una gran avenida: 1400 viviendas, 1400 casas, un hotel y un rascacielos. Ni rascacielos, ni hotel ni viviendas ni avenida, un muro, una catenaria con 25.000 voltios y una pasarela sobre una acequia, construida de manera chapucera. Y la gente sigue pagando su hipoteca porque le dijeron comprar aquí la vivienda que esto va a ser precioso porque las vías se van a quitar y tú vas a poder cruzar y vas a poder ir al centro de Murcia caminando en 10 minutos Compra tu casa, porque esto luego se va a revalorizar, bla, bla, bla, bla, bla. Muro. Muro y muro. Y la gente se ha revelado. Y hay quien dice, pues que no hubieran votado al Partido Popular. Y esa gente, que viene aquí a las vías, dice que si alguien tiene más derecho que nadie de protestar y de exigir que se haga lo que se prometió, son ellos, son ellas que votaron al Partido Popular porque son quienes deben exigirle que cumplan con su palabra, sobre todo, si bien quien gobierna representa a quien le votó y a quien no le votó. 195 días. Gracias Dani por estar ahí, otro Dani, eh, que aquí ya en las vías cada vez hay más, hay más Dani, Dani eh, que está cubriendo junto con José esta revuelta de la huerta para el diario. ...está ahí en la cámara... muerte gracias Dani... ...nos despedimos... ...mañana más... ...196 días... ...hay muro, hay basarela... ...hay gente que viene a las vías... ...es que... ¿eh? ...yo insisto, no sabemos si es el tristófano del pimiento... ...o la vitamina C... ...no lo sabemos... ...pero... ...en Murcia... ...estamos acostumbrados a meternos los berenjenales que haga falta... ...no han quitado la huerta, continuamos los huertanos. Ni los propios políticos eran conscientes de a quiénes representan. Ni ellos mismos eran conscientes. Murcia no se rinde. Los murcianos y las murcianas nunca se rinde. Fin de va. Nos vamos y nos dejamos con esta imagen de esta calle que igual un día es un muro. Fin de va.